Ya que estamos en el Minecraft. Y bueno, gente. Hoy... Hola. ¿Qué tal, Denil? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hoy estamos vestidos de gala. Con chaquetita, con camiseta. Ahí, vestido También. para la ocasión. Para la ocasión de hoy. Muy bien. Para la ocasión de hoy, que es el último episodio del canal. Y estamos vestidos para celebrar el último episodio de la serie. Vale, gente, eh, ¿estáis preparadas para ver el ensamblamiento? He vuelto. Para ver cómo pongo los ojos. Ya tienes los ojos. Sí, sí. Nice, vamos. Ponemos... Ah, me falta uno, ¿te imaginas que me falta uno? Vale, el último ojo, gente. Y... Let's go Épico, épico A ver, por debajo No está el Por debajo Vale ¿Estáis preparadas, gente? sí Vámonos, espérate, espérate, espérate Cambiamos de espada Comemos Y este es el momento que todo el mundo esperaba Vámonos ahora cuando alguien dona mil bits y tenemos.? Ah, no, un Wither y una dragona. ¿Te imaginas? <risa> ¿Te imaginas? Hombre, estaría épico. Este es el momento que todo el mundo esperaba. Con todo. Esto ya no me azucha. ¡What the fuck! Está bugado. Vale. ¡Tiramos! Una, vale, dos fueras Vale, una fuera Vale, Dragona ¡DRAGONA! pero lo siento, Micho, pero no voy a jugar con los tapados Vamos, dragona. Defiende tu huevo. No voy a jugar con los tapados Déjame Vale, vale, vale Lo siento mucho Pero es que estoy súper tenso Nunca he matado a la dragona Nunca lo he hecho en mi vida ¿Qué tal, Mr. Asco? Toma, toma ¡Coño, que no muere! ¿Qué ocurre? Vale Vale, vale, vale, vale, vale. Tú puedes. Vale, vale, vale. Me da igual, me da igual. ¿Soy chiquito o qué? Voy de un bloque más en la zona. ¿Soy chiquito o que... qué? Que la... Eh, allá está, allá estamos. Vale. Por fin. Ole, eh, eh, eh. Cuánto me da, eh. ¿Cuánta experiencia me da? En total, quiero decir. 66. Vale. Uf, Uf, lo que me ha costado. Facilito. Facilito con F de Francia. Joder, tío. Dos horas y veinte. Dos horas y veinte. Vale, pillamos el huevo y nos vamos Vale Ya era yo quien te daba mala suerte Me fui unos mini, y ya la mataste Vale Gente Hemos completado el juego Vamos a los créditos Por fin La gente pues Esperen hasta el final ha sido un casi mes, no un mes entero, pero casi mes de mucha muerte y mucho sufrimiento, pero por fin hemos matado a la dragona, tenemos ya el huevo y... ¿Y ahora qué, qué es lo siguiente? Diréis, ¿no? O sea, el, fin de la, el fin de la serie era matar a la dragona. Me preguntaréis qué es lo siguiente. Pues... Podéis imaginaros que a lo mejor puedo seguir, ¿no? En el mismo mundo ya, con la experiencia ya conseguida. experiencia. Eh, pues ver... A ver, ¿no? Pero primero vamos a hacer, antes de enseñaros la sorpresa, vamos a a ver la... O sea, vamos a hacer un tour por, la, por el mundo, ¿vale? Esperaros un segundo. Estoy iniciando... Estoy iniciando el Minecraft, porque se me ha cerrado, no sé por qué. Vale. Quitamos los créditos del Minecraft, Asha. ¿vale? Y vamos a hacer tour, ¿no? Bueno, detesta el juego, espera. ¿Qué es esto? Dali. ¿Qué es esto? Le quito la música. What the fuck? FUA Ojo. Ojito. Dale, dale, dale. ¿Y estos cofres? Oje. ¿Y ese caballo? ¿What the fuck? ¡Ojísimo! ¿Dos camas? ¡Diferente! Pero bueno. ¿Y esta armadura? ¡Hostia! ¡No has visto nada todavía! ¡Hostia, los árboles! Calvo. ¡Qué guapo! Ajaja, yo y ¿Y esto? Son carretas, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¡What! A ver. Qué ¡Ojo! Guapo. <ríe> pero, pero, pero, pero, ¿esto es el año veinte milésimo, centésimo, quincuagésimo qué? ¡Tiene inventario! Mirad esto que puedo meter a la gente aquí A do, dos personas que van aquí, más el caballo, uh -huh. una tercera más Luego, vale, os voy a explicar ya Esto vale... Esto, esto es para arar, ¿vale? Puedes arar Puedes poner uh -huh. varias azadas Luego aquí Tenemos los cofres que nos han mirado uh -huh. Todo esto, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Escuchar los sonidos, ¿eh? O sea, aquí en la casa se escucha con eco. Bueno, no tanto eco. Pero si salimos afuera, se escucha... O sea, si, si esta casa estuviera más vacía, se escucharía con eco. Mirad las armaduras. Mirad esto. Esto es un casco, ¿vale? Que te lo pones... Y, y ilumina. Ilumina. Cuando estás en una cueva... Lo veis que ilumina. Tiene iluminación. Aquí no se ve porque es de día, pero... È un cacco un caccio con l'interna